Acá tenemos dulce de leche que eche con la cuchara. Y más fuerte, señora, por favor. Acá tengo dulce de leche que eche con la cuchara. Y ahora voy a rallar el chocolate con un rallador y un poco de chocolate. Uh -huh. Cualquiera. Bien finito es... ¿Ya qué? Bien finito tiene que ser. Y como... Vos Cuidado de los dedos, ¿no? Señora. Sí. ¿Lo tiene bajo control? Sí, algo sí. Despacito. Eso. Chara y comencemos. Adiós.